A veces uno quiere mejorar, a veces uno intenta hacer las cosas bien, a veces uno pone de su parte para que las cosas salgan de manera eficiente, de manera efectiva, pero a veces esto no sucede y se puede dar por muchas, muchas razones y hay muchos motivos en el medio. Por eso es que hoy les voy a traer estos 10 consejos. Para que mejoren en el WOT. Vamos. Bueno, amigos, acá tenemos entonces el consejo número uno que puedo darles. A ver, son cuestiones que yo, digamos, pienso, creo y estimo que les puede llegar a, a servir de alguna u otra manera porque, digamos, a mí me sirvieron y creo que, que está bueno. Más que nada para los, los jugadores estos que ya les digo, los lo que le dije recién, de de los que tratan de lucharla, de pelearla, de mejorar, que quieren mejorar, que están jugando hace dos o tres años, como estaba leyendo hace un rato en el Face, que hay chicos que quieren mejorar y quieren, digamos, subir un poco su nivel. Porque tal vez puede que, no sé, traten de jugar y que no sepan o que no sepan a quién mirar. A veces me pasaba al principio cuando yo miraba, capaz que videos de, no sé, cracks mundiales mortales como sarluk eh, por ejemplo que el chone hiper mega archi -re contra repro y yo trataba de hacer algo de eso y no me salía nada entonces obviamente que estaba muy muy lejos de ese nivel entonces desde luego que no te va a salir nada de eso y eh, te vas a terminar frustrando porque si vos agarras una pelota y miras un video de messi y decís bueno voy a tratar de hacer un poco lo que hace messi no te va a salir bueno llevado a bajando los niveles y llevado al wot tiene que ver algo con eso también un poco entonces, por eso yo me considero un jugador normal, un jugador promedio. Para los que no saben, creo que tengo 5.800 y pico de puntuación. 5.820 más o menos por ahí andará. Mi objetivo es llegar a los 6.000 ahora dentro de poco, pero bueno, tengo que seguir dándole, dándole caña. Pero bueno, vamos a meternos con el consejo número 1. Fijar objetivos después de cierto tiempo. Bien, a ver. ¿Qué quiero decir con esto? Después de una determinada cantidad de batallas Vas a tener que decidir Vas a tener que elegir Si vas a jugar competitivo Si te vas a romper el alma para jugar bien O Para jugar bien quiero decir Para sacar una buena puntuación Para tener un win 8 Para tener unas buenas estadísticas eh, Jugar solamente Si no la otra opción es jugar solamente por diversión Hay mucha gente que lo hace Y está perfecto y es totalmente válido Que tiene no sé 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 batallas. Y tienen unas estadísticas muy bajas, digamos a nivel números. Y es totalmente respetable. Cada uno hace lo que quiere dentro del juego. Nadie tiene por qué luchar por ser el mejor. Y si hay gente que quiere entrar solamente para pegar un par de tiros. Y después seguir con su vida habitual. Está perfecto, es totalmente respetable como les dije. Pero bueno, a veces uno tiene que tomar una decisión. Tenés que Por lo general llega a un lugar, una encrucijada en la cual... Tenés que tomar esa decisión y decir, bueno, sigo por este camino de, de, de boludear, de joder, de entrar con mis amigos y, y a veces no pegar un tiro y terminar riéndome igual y no pasa nada y jodo y la paso bien. O llegar un momento de decir, bueno, vamos a parar de boludear, de vez en cuando boludeo un poquito, pero voy a tratar de jugar mejor. O eh, como pongo acá, una mezcla de ambas. Yo me considero una mezcla de ambas. Antes, al principio, era solo por diversión. Y después la parte competitiva mía fue tapando cada vez más al solo por diversión. Y hoy en día soy una mezcla de ambas. Pero cada vez me voy tirando más hasta, hasta llegar al competitivo. Tiene sus pros y sus contras. Yo les aconsejo que... Yo no sé cada uno el tiempo que le dedican. La cantidad de batallas que tienen. Esto es muy general. Son consejos muy generales. Pero a lo que voy es... Si ustedes ya están en la encrucijada diciendo... Mm, ¿Qué hago? ¿Le doy para este lado? ¿Le doy para el otro? Plantéense eso. Porque después en un futuro, si todavía no lo hicieron, lo van a tener que hacer casi seguro. Bueno, vamos con el otro consejo. Bueno amigos, segundo consejo. No te apresures por mejorar si tienes, si tienes pocas batallas. No sé, no sé por qué le puse si tienes, si, si tenés, digamos. No te apresures, no te apures por mejorar si tenés pocas batallas. Yo lo que puse acá es entre 0 y 6.000 batallas. No creo que, que sea, digamos, tan grave tener malos números me parece normal me parece que todavía estás en etapa de conocer el juego yo creo, un consejo ya le digo, es todo subjetivo y personal creo que a partir de 6.000 batallas en adelante recién como base seis 6.000 batallas puedes empezar a pretender mejorar esos números antes de eso va a ser muy difícil porque porque el WOT es un juego que requiere no solamente la estrategia en el campo de batalla sino Conocer de tanques, conocer de números, conocer de, de, de mecánicas del juego. Es un juego bastante complejo. No es... Eh, perdón, con el que juegan otros juegos, tipo... No sé, se me hace que es más sencillo pegar un par de tiros por ahí en juegos más sencillos. No sé, sea, hay un montón. No quiero nombrar ninguno, no me interesa tampoco, pero lo que digo es... No te... No te Pongas la, la presión ya, tengo 4000 batallas y quiero ya tener una buena puntuación y jugar bien y jugar como los mejores. No porque lo único que vas a lograr es encabronarte, enojarte, pasarla mal, putear, putear al equipo, putearte vos, romper mouse como los he roto yo, romper teclados. Bueno, no es el camino, mi consejo es tomátelo con soda, tranquilo, todo a su debido tiempo que ya te va a llegar tu momento. Bueno amigos, consejo número 3 Bien, eh, dije consejo número 3 y hice como un 4, ahí medio raro No, no, consejo número 3 eh, Mira videos de otros jugadores que tengan que ver con tutoriales, información del WOT, explicaciones, análisis y gameplays Bueno, este punto es bastante claro, o sea, no te digo que mires videos míos Simplemente lo que digo es del que más te guste, de quien quieras Pueden ser los videos de mi canal, que tenés un montón de gameplays, de análisis que he hecho yo mismo. O que incluso de replays de gente que me ha mandado con 10.000 de daño, con 9.000 de daño, con 8.000, con 11.000 de asistido. Tenés para elegir. Tenés análisis de tanques, tiempos de recarga, cómo se mueven, la visión que tienen, la movilidad que tienen, la cadencia, el DPM. Tenés un montón de cosas. En mi canal está llenísimo de cosas del WOT y te van a servir preferís ver a otro que tenga más puntuación, que sea más pro que sea super morado y super único me parece perfecto, buenísimo pero ojo trata de ver a alguien que más o menos como te dije en el punto anterior no te vuelvas loco mirando a alguien que tenga 50.000 de puntuación y que vos no puedas replicar absolutamente nada en el campo de batalla porque el chabón es tan tan Está tan ahí arriba jugando como jugador que... Cuando vos lo querés poner en práctica es... Prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque lo hace él. Justamente por, por algo es él. Entonces, por eso lo que yo aconsejo es ir viendo... De chabones normales, de gente normal. Y después de ahí vas escalando para arriba. Cuando ves que el flaco este que vos veías... Ya no es tan... No está tan lejos. Bueno, ahí sí te capaz podés subir a otro que tiene un poco más de, de nivel y eso. Pero... Siempre va a venir bien ver un tutorial del tanque que querés sacar Qué características tiene Si te conviene ir por este cañón o por este otro Hay un montón de cosas que te perdés Si vos compras el tanque, vas como un caballo así con las cosas para adelante Sin mirar los costados, sin ver absolutamente nada de nada Y te metes en el campo de batalla Porque siempre hay gente que ya lo sacó, que tiene experiencia Que capaz que ya jugó mil o dos mil batallas con ese tanque Y vos recién vas a sacar ese tanque de esa línea en concreto Y bueno ya te digo, siempre te conviene ver antes de meterte en el, en el meollo, digamos, ¿no? Vamos con el consejo número 4. Cuando empieza una partida, observa el mapa. Observa a tu equipo y a los rivales. ¿Por qué digo esto? Porque cada partida es totalmente distinta. En cada partida te vas a encontrar con rivales totalmente distintos. No solamente por las Personas que hay detrás de cada tanque Sino por cada tanque en particular No es lo mismo Que vos seas top tier con un tanque en particular No es lo mismo ser top tier con un Hellcat No es lo mismo ser top tier con un KB2 No es lo mismo ser un top tier con un Defender Y no es lo mismo ser top tier con un Objeto 268 Nombre Un cazatanques de tier 6 Un pesado como el KB2 de tier 6 Con un cañón de Con un cañón gordo eh, Después tenés el Defender, que es un pesado de tier 8 premium. Y tenés por último el objeto 268, que es un cazatanque, un TD ruso, con buena recarga y un relativo buen camuflaje y buena movilidad. No tienen nada que ver entre sí. Lo más parecido, que no tiene nada que ver en realidad, sería el 268 y el, y el Hellcat, pero en realidad son dos cosas totalmente distintas, porque uno es mucho más sniper que el otro. El otro pega mucho más que... O sea, el 268 pega una bestialidad de tier 10, pega... 750, 800, el Hellcat pega 220, 240, pero tiene una recarga menor, tiene mucho más camuflaje, o sea, hay infinidad. No es lo mismo ser top tier con un ligero, ¿entendés? Entonces, eh, ser top tier con un ligero, entonces lo que digo es, analiza al rival, analiza a quién te vas a enfrentar probablemente en ese sector del mapa. Si vos sabés que vas con un... me ha pasado, te lo digo. Me ha pasado, por ejemplo, de estar eh, con un tanque pesado francés con el ARL más precisamente de tier 6 pesado y ver un KB2 enfrente y como yo era un tanque pesado pensé que él no me iba a penetrar cuando yo era mucho más nuevo en el juego y sin embargo yo me asomé con mi ARL y me voló de un tiro. Bueno, eso pasa y me pasó por yo no saber enfrentarme y saber que no soy rival para un KB2 con ese tanque. entonces Elegí bien tu rival, pero eso lo vas a ver si mirás a quién tenés de tu lado, a quién te podés unir, quién puede llegar a ser bueno que esté cerca tuyo. Mirar los rivales, saber qué tenés enfrente, es muy importante, es importantísimo. Y el mapa, es importante mirar, ah, salí en Overlord, ah, ok, a ver, pará. Entonces estoy con un KB2, tal vez no me conviene tanto ir por la playa porque no va nadie. Entonces después voy a tardar mucho en subir, pierdo mucho tiempo, no voy a poder pegar un tiro. Bueno, por ejemplo, es un ejemplo. Y así en cada mapa. ¿Entendés? Eh, estoy en Río de Arena con un cazatanque, me conviene mejor posicionarme en este lado. Ah, mirá, encima el top tier de ellos es un tanque blandito. Con lo cual, si estoy con el Hellcat con L, le tiro a PCR al tanque de ellos, al pesado, eh, top tier, y le voy a entrar. Bueno, son todas cosas que tenés que ir sacando cuentas antes de empezar y está buenísimo. Pasemos con el número 5. Aprendete y trata de conocer a los demás tanque Es lo que decía recién. Y aprendete los mapas. Los mapas. Los mapas. Los mapas. No me voy a cansar nunca de decirlo. Saber los mapas. Y... Más precisamente los tanques. Ahora lo de recién fue un poquito más general. Ahora lo que quiero decir es, punto 5 este tienes más concreto. Saber con quién te vas a enfrentar. Eso que quiere decir, tiempo de recarga estimativo, porque lo puede tener equipado de una forma o de otra. Pero vos tenés que saber que un kb 2 tarda 19 segundos y moneditas para recargar. Tenés que saber que un Scorpion tarda entre 10.4 y 11 Segundos y piquito, más o menos. Tenés, bueno, cuestiones así. Tenés que saber que un Jet Panzer 100 está recargando en 20 segundos. Tenés que saber, bueno, ya les digo, hay un montón de cuestiones. Tiempo de recarga. El daño que pega. Vos tenés que saber... Eh, el daño que pega un tanque. Tenés que saber que el KB-2 te vuela de un tiro. Tenés que saberlo. ¿Por qué? Porque te va a volar un tiro y vas a seguir cometiendo el mismo error si no sabes qué tanque es. El daño que te pega. Tenés que saber más o menos si tarda un año en cerrar. Porque si vos, muchas veces te va a pasar que te vas a enfrentar a un tanque y te va a estar él mirando a vos y vos mirando a él. Si vos tenés un cierre de 1.7 y vuelvo al mismo caso el k 2 porque es un caso muy extremo el k 2 Lo único que tiene muy muy bueno es la pegada. Pero después tiene un cierre de retícula eterno. Eh, entonces, si vos, yo estoy con mi, no sé, con un Hellcat, vuelvo al mismo caso, y me enfrento a un kb 2 yo sé que tengo que tener. Primero, mucho cuidado si él me detecta o si otro me detecta. Porque en cuanto me ve, me tira una explosiva y me huela de un tiro. Ahora, lo más probable es que yo pueda pegarle un tiro a él. Y e irme automáticamente rápido para atrás. Porque es muy difícil que si está a una media larga distancia, me pueda pegar el tiro. Casi que no tiene chance porque no tiene, eh, no tiene precisión. Pero... Bueno, para eso también está el RNG y puede pasar. Entonces, rápido, cerrar retícula, sabes que tarda un montón en él, le pegas el tiro y te vas automáticamente a esconderte porque estás en el horno. Movilidad de un tanque, tenés que saber que algunos tanques son muy, muy, muy lentos, que no giran, que los podés permatraquear para que no se muevan. Caso Shot ser 100, por lo general los cazatanques sin torreta, TS5, eh, objeto 68. El Butcher, el T-95, de la línea eh, estadounidense que lleva al Tito 3, al T-113. Bueno, son tanques que ella Tiger también. Obviamente la línea, toda esa línea completa, el Ferdi también. El rama rus también el, tenés el 268-4. Que tampoco tiene torreta. Eh, tampoco la tiene. Y no me quiero dejar a nadie afuera. Bueno, la línea de los STRB. También de los, de los suecos, tampoco tienen torreta, ni siquiera tienen giro de cañón. O sea, pensá que tienen la hidroneumática, pero solamente con eso se mueven. Lo bueno de eso es que no perdés eh, el, la bonificación de lo que son el telescopio binocular con los suecos y la batamanta o la red de camuflaje, como se le dice. <ríe> Así que vos tenés que saber eso, tenés que saber si es un cañón autocargador el que tiene, porque a veces... Me ha pasado, seguramente tal vez te haya pasado cuando eras más novato, o como te digo, me ha pasado a mí, de lanzarme contra un tanque y no saber que era autocargador. Y me clavó las 6 pepas, por ejemplo, el caso del 50-100, el pesado francés de Tier 8. Bueno, me lancé contra él sin saber que era autocargador, pensé que me iba a pegar un tiro y me invocó los... Creo que me quedaba casi toda la vida, me bajó los 5 tiros o los 6 y me llevó al garaje de una... Y me recontra calenté Entonces por eso tenés que saber Qué cañones son autocaradores y cuáles no Y por último Si podés saber reconocer El cañón que tiene el rival solamente viéndolo Por ejemplo, vuelvo al ejemplo más claro El kb 2 Si ves un kb 2 con un cañón largo y finito sabes que tiene el cañón Creo que es el del 150, el del D-150 El otro pesado de tier 6 ruso Si ves que tiene un cañón gordo Pero más eh, cortito es el cañón explosivo, el derp, el que te vuela de un tiro entonces tenés que saber mucho esa diferencia eh, No es lo mismo que te pegue 300 que te pegue 800 No, porque no es lo mismo Uno te lleva directamente al, al garaje y el otro no El otro te deja con, no sé, la otra mitad de la vida, ponele Bueno, vamos al consejo número 6 Juega con toda la clase de tanques, con todas las clases de tanques Ligeros, medianos, pesados y artillerías ¿Por qué? Para saber cómo piensan, qué es lo que tiene en la cabeza una artillería, un artillero mejor dicho. Saber cómo pegan, cómo disparan, cuáles cuáles son las mecánicas que tienen un ligero, un ligero con ruedas, un mediano. Tenés medianos más torreteros que otros. No es lo mismo un Panther, el que quieras, que un STG, el, el ruso. No es lo mismo... Un, un, un Panther que un, no sé bueno, en su tier el Cromwell es otra cosa porque el Cromwell es, es, es, es para mí es uno de los mejores tanques de tier 6 pero por ejemplo vamos a comparar un BK3001P alemán de tier 6 medio con el Cromwell no es lo mismo, no tienen movilidad iguales, no tienen visiones iguales, tienen recarga mucho menor el Cromwell o sea tiene muchas más ventajas el Cromwell sobre el BK Puede que te rebote algún tirito, puede ser, pero si el Cromwell te tira todo a PCR, estás en el horno. Entonces, eh, no es lo mismo eso que un pesado, no es lo mismo un E100 que un IS-7. Son tanques que un 277, un tanque pesado, medio de mentira, porque es más un mediano pesado, pero no es un pesado al uso, digamos, no es un pesado pesado, eh, no es un mouse. ¿Entendés? Que son tanques muy blindados y muy lentos. Que perdes un montón de cosas, pero lo ganas supuestamente en blindaje. Ponele. Eh, pero eso, mi consejo es ese. Usar toda la clase de tanques para saber qué hacer con cada uno en cada... En cada momento, digamos, ¿no? En cada situación. Vamos al consejo número 7. En ocasión, juega pelotón con amigos de los que puedas aprender cosas. Está clarísimo, la ayuda de un amigo que le gusta enseñar y que juegue mejor que vos Está buenísimo, el chabón te va a decir No, no, mira estás haciendo esto mal, trata de moverte por acá mira lo que hiciste acá está mal por esto, por esto y por esto No es el amigo que... Porque a veces tenemos amigos que están para, para boludear, para joder y demás Y no, no, no ganás a veces con eso Sí ganás en divertirte, pero no ganás Acá estamos tratando de mejorar Entonces si querés mejorar, jugar con esos amigos a veces A veces ya te digo, jugá con... para divertirte, está buenísimo Para joder y divertirse, pero... Trata de empezar a jugar un poquito más también con esos que te pueden ayudar y te pueden guiar y decirte, che, mira movete por acá, eh, mira ah, en este mapa mejor te conviene ir por acá, no vayas con... O estás yendo solo por un lugar del mapa para aguantar un flanco porque tu equipo se fue todo para el otro y él te va a decir, no, no, no, venite para acá, venite conmigo. A veces me pasa eso de jugar con amigos que tal vez son más nuevos en el juego, no tienen batallas casi y le digo, che, mira mejor seguime porque estás medio en el horno ahí, te digo te van a spotear y estás muerto, o sea no vas a pegar un tiro y te vas a calentar al pedo. Pues entonces trata de jugar y rodearte de esos amigos que te pueden llegar a ayudar un poquito más. Consejo número 8. 8 amigos, si estás en un clan solicita salas de entrenamiento serias para aprender. ¿Qué quiero decir con salas serias? Es como puse abajo, sin hacerle perder el tiempo al que te está enseñando ni perder el tiempo vos. Me ha pasado cuando yo era comandante de un clan o cuando yo era participante de un clan eh, que hacíamos salas de entrenamiento y empezaban supuestamente siendo serias y después todos se pegaban tiros con todos y estábamos ahí 40 minutos boludeando, haciendo nada, perdiendo el tiempo y después a veces unos se enojan con otros porque me dicen, ¿para qué me haces entrar acá al pedo si entro y me hace perder el tiempo? Yo tenía el tiempo justo para jugar. Es, es, eh, es medio engorroso trata de jugar sala de entrenamiento, eh, pedirle a tu oficial de combate, pedirle a tu comandante que armen, porque después en el momento de jugar escaramuzas y ese tipo de batallas, está buenísimo que se conozcan, que vos aprendas a jugar y, y vas a aprender un montón, un montón eh, de cosas. Así que si podés pedir que armen sala de entrenamientos estaría muy, muy bueno. Consejo número 9. Está un poquito enlazado al anterior. Traté de armar más o menos algo que, se, que tenga una correlación en cierta forma. Y el consejo número 9 es, estás en un clan, como decía recién, participa en las escaramuzas. ¿Por qué? Las escaramuzas son muy importantes desde varios puntos de vista. Primero y principal, que no vas a perder puntuación personal por jugarlas. Entonces eso está buenísimo. Está muy muy bueno porque vas a jugar, podés llegar a ganar créditos, vas a ganar experiencia vos, como jugador, como comandante del tanque detrás acá en la computadora, y van a ganar experiencias tanto tu tanque como la tripulación. Y eso es invaluable. ¿Por qué? Porque no estás poniendo en juego tu puntuación personal. No estás poniendo en juego tu winocho. No estás poniendo en juego nada. Simplemente vas, jugas escaramuza. Y además de eso, aprendes un montón de los buenos comandantes. Vas a aprender lo que es el juego en equipo. Como puse acá. Eh, y obedecer órdenes precisas que te dicen: quédate acá, movete acá, hace esto. No, pero te dije que vayas para acá. Entonces todo eso. Después, cuando estás en una batalla aleatoria, vas a decir, ah, mira, mira este lugar que conocí, que me mostró el comandante, para... para aguantar una posición detrás de un arbusto, no la conocía. Me la hizo conocer él. Bueno, y todas esas cosas la vas conociendo en las caramuzas, vas conociendo mapas, vas conociendo cómo piensan los jugadores, cómo moverte por un mapa. Y como te dije recién, no pones en juego un montón de cosas y encima ganas experiencia y créditos. Vamos terminando el video, nos vamos al consejo número 10. Bueno amigos, consejo número 10 Participar de torneos Participar de torneos y todos los eventos raros Quiero decir que no sean batallas aleatorias, ¿bien? Eh, que haya, por ejemplo, el Fortnite Por ejemplo, el Frontline eh, Para practicar, el Fortnite es excelente ¿Por qué digo que el Frontline está bueno? Bueno, tanto Frontline como Cazadores de Acero Como, sé, lo que haya que sea un evento extra a la aleatoria No los eventos que tenés que jugarla dentro de aleatorias Por ejemplo, Tank Rewards ¿Tank Rewards? No Eso no porque estás jugando en la aleatoria ya Eso es otra cosa Yo digo eventos aparte Frontline, sí, para mí es un ejemplo claro de lo bueno que está ¿Por qué? Porque ganas un montón de experiencia para el tanque Ganas un montón de experiencia para la tripulación Ganas un montonazo de créditos y si activas reservas te vas para arriba con todo. Porque encima puedes jugar con todos los tanques de tier 8 que tengas. Obviamente, es de tier 8, no por supuesto. Eso no quita de que esté muy, muy bueno. Y puedes ganar un montón de experiencia. puedes saber armarte en la cabeza de la distancia. Si tenés un Scorpion G, sabes dónde puedes. Eh, más o menos te pueden llegar a spotear. Sabes qué tanques vas a empezar a otear. Porque te spotean desde muy eh, lejos. Sabes qué tanque está bueno, qué tanque es malo. Te vas a enfrentar contra Progetos, te vas a enfrentar contra LT432, te vas a enfrentar contra Revalorizé, contra Defender, contra IS6, contra Ojos, Artillería. O sea, tenés de todo. Yo creo que para mí es uno de los eventos eventos más completos que hay y tenés un montón de mapa para recorrer y demás. Por eso les digo, para mí cuando hay un Frontline o un evento así extra, no pones en juego tu puntuación y encima te divertís, ganas un montón de cosas y... Eh, Vas a conocer mejor tus tanques. Yo aprendí a usar bastante el 50-100. El autocargador no lo usé tanto, tanto, tanto en aleatoria. Sí lo usé mucho, mucho, mucho en Frontline. Porque tenía 6 tiros y te vas eh, moviendo por el mapa. Porque vas apareciendo donde querés. Y encima te vas basando y te vas apoyando en el equipo. Así que bueno amigos, hasta acá el video. Espero que les haya gustado. Espero que les sirvan estos consejos. Fueron básicamente mis 10 consejos. Si apoyan este video, los llenan de like. Si están más o menos igualadas las likes y las vistas, y entiendo que les gustó este tipo de consejos, vamos a hacer una segunda parte, pero para eso tienen que reventar el botón de like. Si hay un montón de likes, seguramente vamos a estar haciendo esa segunda parte que ustedes van a estar pidiendo. Así que bueno amigos, les mando un beso enorme, compartan el video, suscríbanse, y nos vemos en la próxima. Chau chau.